Hola familia, regreso con un video que me han pedido desde la semana pasada, Mil disculpas por tardarme, pero creo que este video les ayudará a muchos de ustedes que son jugadores nuevos, vamos a hablar sobre los trenes de Sparks, los trenes de construcción, para que sepan qué es lo que se necesita hacer, cuál es el propósito de estos trenes, cómo nos pueden ayudar. Espero que no sea un video largo para que lo suba lo más pronto posible. Pero, en fin, en el barrio tenemos un nodo en Winnetka en Los Ángeles. Aquí muchos de nosotros empezamos a comprar propiedades y queremos tener nuestra propia comunidad dentro del metaverso. Si han visto algunos de mis, mis videos pasados, les he enseñado el nodo, el primer nodo del metaverso de Aplan, que está en Midtown Terrace. Que vamos a ver por dónde está. Siempre se me, me olvida dónde está. Aquí está. Miren esto. ¿Están listos? Mi computadora se está atorando. ¿Por qué? miren, miren todo esto familia este nodo ha invertido millones de UPEX para rentar Sparks creo que llevan como 100 millones de UPEX que han invertido una compañía que se llama UCC ellos se encargan de rentar Sparks en grandes cantidades y eso es lo que queremos hacer nosotros en Winnetka tener un nodo que es un barrio, una comunidad donde todos vamos a poder participar en el futuro para tomar decisiones sobre el nodo, sobre el barrio. Así es que así esperamos que se va a ver el nodo de Winerka. Lleva, ellos llevan ya más de un año con las construcciones. Nosotros apenas llevamos uh, desde febrero, creo. Cuando Messi empezó a organizar todo esto del nodo, requiere mucho trabajo. No es, no es nada fácil. Y Messi se ha encargado de hacer todo, todo esto. Pero en fin, lo que queremos hacer empezar a construir propiedades aquí. En un futuro los nodos van a tener un rango, un ranking. Y tal vez estas propiedades que ahorita no son de colección especial tal vez la suban a de colección eso no nos no han dicho los de aplan pero quién sabe si es, será así o no y como pueden ver muchos de nosotros hemos escogido el mismo color de la casita un poquito moradito violeta cada quien está construyendo diferentes casas, apartamentos, los townhouses, los, las casas pequeñitas. Y Lo que queremos hacer, como les dije, es poder, no sé, tomar decisiones en lo que pueda pasar en el barrio, en el nodo. Muy pronto vamos a poder votar qué lo que dijeron en Las Vegas. Sobre las decoraciones, creo. Qué tipo de decoraciones podemos poner en las propiedades del barrio pero en un, un futuro vamos a poder votar por decidir qué tipo de negocios queremos tener dentro del barrio no sé, a lo mejor algunos de ustedes no les gusta que esté un bar una cantina en esta calle y votamos para que esté en esta sección del, del barrio así es como vamos a poder tomar decisiones con diferentes aspectos de del nodo. Winerka está muy, muy grande, ¿verdad? Tenemos un pedacito aquí. Muchos jugadores ya tienen propiedades por todas partes, pero hay muchísimas, muchísimas propiedades en Winerka. Pero si todos nos unimos, si todos empezamos a comprar, cuando sea momento de votar, el barrio, la comunidad, el nodo de nosotros tendrá el voto mayor para poder tomar esas decisiones que nos afectarán en el futuro por eso nos estamos organizando y por eso empezamos los trenes ahora qué son los trenes y sé que es confuso familia pero es que así le dicen en inglés un tren de sparks y si no han visto tenemos aquí una sección pues, dedicada a a los trenes de Sparks. Y aquí Messi les da historia de lo que hemos intentado antes. Intentamos hacer un, un nodo en Brooklyn. Después intentamos hacer uno en Nashville. Y por fin, por fin. Ya hemos logrado algo. Pero les aconsejo que lean todo esto para los anuncios estadísticas. Más que nada que lean las reglas. Vamos a ver. Es la descripción, ¿verdad? Siempre lo confundo con, la, con las reglas del swap. Y sí, la descripción. Lean esto. Lo que tenemos son tres trenes. El tren básico, el tren intermedio y el tren avanzado. ¿Qué es todo esto? Un tren básico nos permite construir una casita pequeña como esta podemos poner nuestros sparks ese es el tren ponemos todos nuestros sparks en una construcción creo que fedito ajá este es el, el último la última construcción del tren básico como pueden ver todos estos miembros han puesto sus Sparks en esta construcción. ¿Por qué? Porque si juntamos nuestros Sparks, nos vamos a tardar menos en construir estas casas. Lo mínimo para construir una casita de estas es de punto .1 punto Sparks. A ver, vamos a ver. Si me voy aquí. Construir. Necesito... 0.1 Sparks para poder construir si solamente le pongo lo mínimo me voy a tardar la última vez que calculé son como 392 398 uh, días para que pueda yo terminar mi casita pero si juntamos nuestros Sparks entre muchos como estamos haciendo aquí estas construcciones con todos estos jugadores se ha podido ¿cuánto se ha podido terminar de construir en 16, 17 días? ah, ya sé dónde puedo ver ahorita les enseño nos venimos al tren básico 1 aquí pueden ver 16 días para construir ahora que si multiplicamos 16 por 13 a ver quién es más rápido ustedes o yo 16 por 13 son 208 días casi la mitad de lo que hicimos para poder construir todas estas casas construimos todas estas casas en 208 días y si construyo yo solito me tardaría 395 días creo para construir mi casita ese es un tren. Pasamos de un de. ¿Cómo era aquí? Tenía cebras. Sí, ajá. Empezamos con el de cebras. Todos pusimos nuestros 2.45 en total. Es lo que tenemos metido ahorita en la, en la propiedad de Fedito. Pusimos 2.45 Sparks aquí. Se terminó la construcción en 16 días. La movimos los sparks a mi propiedad. Terminó en 16 días. Se movió la propiedad de Messi y así empezamos desde febrero ¿ah? febrero 27. Marzo, abril, mayo, junio. Cuatro meses. Cuatro meses nos tardamos, familia, en construir 13 casas. Es el tren. Vamos de, un, de una casa, de una propiedad a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Estamos por fin en la última propiedad, la de Fedito. Si nos vamos al tren intermedio, que creo que ya va a terminar, si mal no me equivoco, el total de Sparks en ese tren es de 9.72 y se termina cada casa en 11 días. Ahora, Messi tiene un, un requisito que dependiendo al tren que entren, van a necesitar un mínimo. Creo que para el básico son punto uno. Punto uno Sparks. Para el tren intermedio. ¿Cómo era? Ya no me acuerdo desde febrero. Uh, aquí decía cuánto. Aquí, miren, actualmente tenemos trenes activos, cada uno con su respectivo rango de Spark. Desde trenes básicos de hasta 0.3 Sparks por integrante hasta trenes con más de 8 Sparks aportados por un solo miembro. Uh, no me acuerdo dónde estaba esa información. Pero el tren básico requiere un mínimo el tren intermedio requiere un mínimo que va a ser más que el tren básico. Y el tren avanzado va a requerir, no me acuerdo si medio Spark o un Spark completo. Medio Spark. Mínimo, medio Spark. Ajá. Para entrar al tren avanzado, el intermedio tiene que tener un mínimo de .1. Punto, punto y así es. Entonces muy pronto uh, acaba de anunciar Messi que va a abrir nuevos trenes. Vénganse aquí a la sala de Winnerka. a la sala de, Wienerka, la, sí, la sala de Aquí en los anuncios llenen este formulario, por favor. Quedan 24 horas. Ah, no, ya quedan, sí. Esto lo puso ayer. Así es que quedan menos de 24 horas por si se quieren registrar para el próximo tren. Ahora, muy importante que sepan familia que cuando se unen a los trenes, se van a ser responsables de mover sus Sparks cuando sea requerido. Messi es muy bueno porque pone alertas y nos dice que en 6 horas vamos a tener que mover nuestros Sparks muy importante que no desperdiciemos las horas de Sparks que una vez que se termine el tren vamos a mover nuestros Sparks a la siguiente propiedad para que así nos tardemos por ejemplo aquí el tren básico nos tardemos exactamente 16 días y no 17 18 19 días si es que se están comprometiendo en participar y seguir las reglas de los de los trenes ahora también sabemos que pasan cosas en la vida real y muchas veces tal vez me toca a mí empezar un tren nuevo pero tuve una emergencia en la casa y me voy a tardar un poquito lo que puedo decir es decirle a messi que por favor que que me brinca a mí que mejor ponga al siguiente jugador porque no voy a poder poner mi o empezar mi construcción a tiempo o a veces me dice bueno les voy a dar 12 horas para que empiecen la construcción si no empiezan en, en esas 12 horas los brincamos pierden una posición también como persona como un jugador que estoy poniendo sparks en el tren una vez que se acaba la construcción tengo que moverla a la siguiente pero si tengo algún problema en la vida real le aviso a messi le digo messi me voy a tardar tal vez unas tres horas porque tengo que hacer esto en casa pero si se tardan un día dos días tal vez lo saquemos del, del tren estos son los trenes familia nada muy difícil simplemente que se tienen que co comprometer por todas estas semanas o meses tal vez messi va a empezar nuevos trenes muy pronto y el propósito, una vez más, es para poder terminar de construir aquí en el nodo. Miren qué bonito se ve. Para que así tal vez a finales de año ya tengamos más casitas aquí y poco a poquito. No va a ser de la noche a la mañana. Pero todo mundo va a poder tener sus casitas. Vamos a poder votar en el futuro. Y si ustedes son de nivel uplander aún no llegan a nivel pro hay muchos ahorita hay muchos jugadores en el barrio que están tratando de, de, de comprar propiedades fsa aquí en el barrio de winneka les recomiendo que se vayan al barrio al disco del barrio en la sala de compra y venta y digan que son agentes fsa claro solamente van a poder vender dos propiedades por, por semana pero busquen a alguien que se las compre a un buen precio. Cada, cada jugador es diferente. Ahorita hay mucha mucha demanda por agentes FCA. Y tal vez puedan vender propiedad, dos propiedades por semana por los próximos 2 tres meses. Y así van a ir avanzando en el juego. Sin necesidad que le metan dinero. Estos son los trenes familia. Cualquier pregunta, háganla en la sala de Winnetka. No le digan Winiteca, como les decía yo al principio. No sé por qué decía yo así, pero es Winnetka. Aquí venganse al foro de consultas. ¿Qué más? Es un proyecto que estamos haciendo en la comunidad. Más que nada. No, no nos vamos a ganar las propiedades no se van a hacer más valiosas no nos van, no nos vamos a ganar más upex al mes en cada propiedad no simplemente es un proyecto que entre todos queremos hacer porque tenemos queremos tener esa comunidad en el futuro ya estoy y empecé a hablar como loco pero más que nada pónganse a pensar una vez que todo esto esté lleno de casitas estas casas las podemos poner como negocios Imagínense aquí en el barrio de Winnerca, en el nodo, en unos meses una de estas casitas se pueda convertir en un café. Venimos todos, nos metemos a esta casita y es como si estuviéramos en la plaza mayor del Discord. Aquí vamos a poder comunicarnos, tomarnos un cafecito, hablar del juego, de cualquier cosa, del mundo cripto. Pero así va a ser el metaverso. Y en un futuro muy, muy lejano, no sé, tal vez en dos, tres años, vamos a poder entrar a la casa de los, de los miembros. Vamos a poder abrir la puerta y vamos a poder ver cómo es que van a decorar dentro de las casas. Es lo que a mí me emociona. Poder ir a visitar la casa, no sé quién es este, de Peter Hart. Irme aquí, meterme en su casa, que me invite un cafecito y ver cómo lo decoró bonito, feo como sea, pero ver cómo él está decorando. Venir aquí al departamento depart de Urban Freaks. Que me suba yo al elevador. Y que pueda yo ver el barrio desde aquí. Y no sé, tal vez en el futuro, si algunos miembros se animan, tal vez pod podamos hacer una pista de de carreras. Eso requiere mucho, mucho trabajo familia. De una vez se los digo. Um, no sé si habrá miembros que se animen a hacerse, hacerse a cargo sobre de eso, pero es lo que muchos miembros han estado preguntando últimamente, que si vamos a poner una pista, pero requiere de unos dos, 3 jugadores que se comprometan a, a estar aquí atentos de la pista, como lo está haciendo Messi con los trenes. No es nada fácil, pero... Si no hacemos eso, como les dije, tal vez uno de los miembros abra un negocio de un café que parece que a finales de año, a principios del próximo año, vamos a poder tener ese tipo de empresa, un negocio, para tomarnos un cafecito entre todos. Y creo que es todo, familia. Este es el nodo de Winerka en Los Ángeles. Aquí en este lado está... La mayoría de los de los miembros, pero ojalá poco y poco más miembros del barrio empiecen a comprar, aunque sea una propiedad. Aunque sea una. Pero recuerden, no va a subir el, el valor de su propiedad por estar en el nodo. Simplemente van a ser parte del, del barrio. Dentro del de Aplan. Bueno, familia, espero que este video les haya ayudado un poquito a entender sobre los nodos el tren que tenemos en Winerca y cómo funcionan, y cómo se tienen que comprometer, cuántos Sparks tienen que poner y cómo es que nos ayuda a reducir el tiempo que nos, que nos tardaríamos nosotros si, si construimos solitos. Porque es el problema, cuando apenas empezamos, tenemos muy pocos Sparks y está muy difícil terminar una construcción solos bueno familia espero que en estos días siga subiendo videos. quiero hacer tutoriales sobre los sparks pero con el trabajo no sé familia pero en fin ahí estaré en la plaza mayor trataré de meterme ahí una vez por día mientras busco tesoros responder preguntas que tengan para que la pasen bonito esta semana de sparks bueno familia que tengan bonito día feliz día de los padres y nos vemos despuesito en el metaverso.